El 99% de las personas dicen que quieren lograr un objetivo, no están dispuestas a pagar el precio para conseguir lo que quieren y hacer realidad sus sueños. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir, el gobierno más difícil es el de uno mismo, la clave está en tomar las decisiones correctas, que tiene que ver con a qué hora te levantas, qué comes, cómo haces ejercicio. La batalla está en tu mente, elige las acciones correctas, elegimos comida chatarra para comer, decidimos levantarnos a las 10, decidimos no hacer ejercicio y queremos exigirle a nuestro cuerpo y cerebro lo que no puede darnos, todo parece estar en tu contra, eres muy viejo para empezar, eres muy joven, no tienes experiencia, no tienes las condiciones económicas, hay muchos comerciales de comida chatarra, nos atacan con publicidad de comprar cosas que no necesitamos, entonces tú tienes que... Decidir, entre tomar un refresco y tomar agua, comer frituras o una fruta, hacer ejercicio o estar sentado leyendo tus mensajes del teléfono, decide lo correcto, la disciplina no es sinónimo de castigo, la disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas, como en sus vidas en general, entonces ser disciplinado es ordenar un aspecto de nuestra vida y ser constante. En el que la toma de decisiones inteligentes es importante, hablar de disciplina en el sentido de sacrificar algo placentero en el corto plazo, a cambio de un bien mayor a mediano y largo plazo, hablar de autodisciplina, es hablar de perseverancia sostenida para alcanzar nuestras metas, que requiere de compromiso para mantener un esfuerzo sostenido. La autodisciplina requiere de tener claro nuestros objetivos y amor a uno mismo, porque sabemos que el esfuerzo de hoy va a hacer que seamos Mejor es el día de mañana, no puedes ir a la guerra contra el mundo, si no puedes dominar tu campo de batalla, la guerra está dentro de tu mente, tu mente te dirá, hoy no quiero levantarme temprano, se me antoja comer una hamburguesa, como que el refresco me quitara la sed, como que hoy me siento cansado y no quiero estudiar. Al principio te sentirás bien, pero al final sabrás que habrás fallado y te sentirás mal y volverás a empezar de cero, si ganas la batalla la mente dirá, te amo tanto como para dejarte levantar tarde, no vale la pena comer mal y cosas así, la autodisciplina te ama tanto que quiere verte feliz, el camino a la meta es mediante la disciplina de lo que hagas día con día. Si fallas, no importa de quién es la culpa, es tu responsabilidad, no vale decir que es culpa de tu padre porque era mala persona. O culpa de la situación en la que viviste, al final sigue siendo tu responsabilidad, aprende a enfrentar tus demonios y construye la vida que siempre has deseado. No culpes al destino, ni a tu pareja, ni a tu jefe, si sufres toma ese dolor y transformarlo en gasolina para superar los obstáculos, cuando culpas a alguien, lo que haces es evadir tu responsabilidad de tomar decisiones correctas, esto no funciona así, la vida tuya es tu responsabilidad y es tuya únicamente. Encontrar culpables resulta fácil, seremos víctimas toda la vida, si asumimos nuestra responsabilidad y creamos autodisciplina seremos más fuertes cada día. Siempre puedes decir, Hegel es realmente talentoso, pero el talento es natural, la habilidad se desarrolla con horas de entrenar. No se trata de pensar en que un muro se construye en un día, sino todos los días dices voy a colocar un ladrillo de la forma más perfecta posible y así todos los días, hasta que tienes el muro más perfectamente construido del mundo, reinventate y siempre planifica, pregúntate quién soy y a dónde quiero llegar, si sabes a dónde quieres llegar, sabrás cuándo habrás llegado. Tener claridad en las metas y quiénes somos, nos ayudarán a tener una mayor autodisciplina. Bueno hasta aquí, espero que te haya gustado, y si es así no te olvides darle me gusta, activar la campanita y suscribirte, no hay secretos para el éxito. Es el resultado de la preparación, el trabajo duro y el aprendizaje del fracaso.